Ah, no se me carga nada Ayuda Ay, bro En serio, me tienes que decir Que el juego se buggeó En serio quién necesita David? Vía de que el juego se buguea. Adiós, ah, Tedrick Abre el lado nuevo Bueno, ahora sí, ya no se buggeó Y miren esos gráficos Miren esos gráficos Hola. No, nadie va a querer ver la, la pantalla de carga, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues está bien. Bueno, bueno, bueno. Estoy seguro que muchos no escucharán este bien este video, pero estoy seguro que sí. Porque, bueno, el x no me... Pues, es que hay un problema ahí. Es, es... Que se que... Bueno... Explicarlo. Bueno, sí, ya me vale. La madre es. Uh, no soy pendejo. No sé cómo se juega este juez. Juego, yo y sus no a caña. Que los zombies lleguen a mi casa. Nadie va. los zombies van a llegar en casa. Instante. Hola, soy el Y voy a matarlos a todos no. Ese es el asalto final de huevo de este directo pues a ver como gritar eso ni dio risa tienes razón no dio la no, risa te podrás callar de una vez bueno ya Dejo el chiste guapo porque ya perdió su risa. Es muy horrible tener que una misma palabra todo el tiempo. Uh, ah, yeah. Una gran horda de zombies se aproxima. Vamos a plantar. Se lo porque sí, bueno, Vamos me voy a poner siguiente. llegaré hasta el segundo nivel, si quieren que les traiga más contenidos En el de este Mirenlo en los comentarios, si no lo quieren pues me voy Y pues me voy En serio ya me estás haciendo que pues, están haciendo Jol Vamos a ver Espérame bueno, luego de este chico no, no, no. salió <coughs> pues un brazo. Ay. Ahora hasta ¿sí? cuánto es Por cierto, no será una mini serie del canal, solo una serie de memes. Bueno, ahí me da una... Convicción Por favor, miren esta cuchinada. ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A este? ¡A este! ¡A este! ¡No! este! ¡A por ¡A este! ¡A este! ¡A ser ¡A México.. Ah, a diferencia de lo que muchos creen, no estoy en los barros que desconocen, me Pero no me quiero hasta el nivel 6. En serio, este video tardó bastante en hacerse. Bueno, bro, ya casi estamos cerca del nivel 6. No se abre más? Bueno, ya somos normal O que é cabeça! Spray, spray, spray! <tose> No se enoja con. No, por decirle papa a la Pero solo no digo por los chistes. Soy un zombie que se va a comer su ¿sí, ¡Ah, no! deja papá, oh, ¡Ah! al volumen alto. A ver, escuchame. Si lo escucharon usted. A ver. Si no no. a ver. Ahora sí voy a empujar un Esta vez sí lo dije bien. A ver. Sí, ya estoy aquí por último tú y ahora la sorpresa juguemos a los bolsos en serio, me a para eso vamos estoy loco como yo, venga haz un buen lanzamiento de acuerdo si tú lo dices Sí quería que mataras esto mejor oh. oh, oh, oh. casi no, me, no meto sonidos porque me da lógica pues eso siempre tengo que improvisar si me escuchan algo raro es porque ando enfermo y decidí hacer este video que okay. o sea, bueno aquí ya esto es lo último que voy a jugar no, no quiero ver un anuncio. A ver, promociones. Mi canal litoral. No sé. Volver a hacer tu pondré a <risa> primero. <risa> <risa> Hola. Puedes acercarte a mi papá. Eso no es. Una esta vez aquí tengo la nuez Oh Eres súper Esa papa No va a ser nada ¿Estás seguro? Sí, completamente seguro Oh, oh, oh eres... no me estaba atacando. Venga. Traigalo. ¡Ah, mira esa papita! Pues y tú decías que era tonto. Digo, no te voy a tanto. Bueno, aquí tenemos. bastante. Esto pienso que sea el video más largo de mi canal hasta el momento. Ah, ah, ah.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 Ahora no se puede Porque estamos siendo atacados bueno, Voy a cambiar ahora con por... el medio Ja, y eso que decía que no, no era 10 metros Bueno Esto es todo por el día Bye de seguro hoy no vuelvo a subir esto